Sí, anfitrión, actualmente tienes estadísticas de un demonio de clase baja. Pero eso solo se basa únicamente en tu base que se construyó a través de Taijutsu. Tus estadísticas en realidad dejaron de crecer cuando tenías 10 años. ¿Por qué es eso? Porque el poder del dragón nulo reside dentro de ti. Se necesitó una gran reserva de poder de tu parte, lo que hizo que tu crecimiento fuera más lento y más difícil para que las estadísticas aumentaran. Debes desbloquear tu poder para que tus estadísticas aumenten. Una ola de alivio y sorpresa se apoderó de mí. No me culpes, imagina que te despiertas en el mundo de DXD y el único poder que tienes es un Taijutsu genial. Los otros superpoderes jugarían contigo. Entonces, ¿quieres decir que debería desbloquear mi alma, que en el proceso desbloquea mis estadísticas y equipo sagrado, eh? Si sí, anfitrión entonces, ¿por qué me llamaste débil? ¿Sabes cuál es el sentimiento más letal del mundo? Casi todos pueden decir que es miedo, pero no lo es. Es un sentimiento llamado malestar. ¿No me crees? No hay problema, nadie se va a Seiza y te ruega que me creas. Y yo, no creo que pueda procesar más lo que está pasando debido a la presencia frente a mí. Ok, oh, bien te lo explico. Si uno siente miedo, sabe que ha terminado. Saben que están jodidos. Es solo una cuestión de tiempo que les pase algo si juegan con la fuente del miedo. Y también es bastante simple lidiar con el miedo si crees que no eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, simplemente apártate de su camino. ¿What? ¿Tu orgullo va a ser herido? Bueno, entonces apesta ser tu niño. Las reglas fuertes. Aunque es una de las líneas de anime más usadas, es la verdad. Y si crees que eres lo suficientemente fuerte para lidiar con eso, ve y pruébalo. Dejando a un lado la probabilidad del resultado, así es como uno puede lidiar con el miedo. Pero lidiar con la inquietud está en otro nivel. No sabes lo que te molesta. Sientes que estás bien pero al mismo tiempo sientes que no lo estás. Ese sentimiento vive en todo tu cuerpo libre de rentas, si una vez empiezas a sentirlo. No puedes dormir, no puedes comer, no puedes mirar directamente sin una pizca de preocupación. Por ejemplo, es la sensación de cómo uno mira por encima del hombro cada pocos segundos mientras camina solo por la noche. Sabes que no hay nada, pero al mismo tiempo no puedes aceptar que todo está bien. Y lo más importante de todo, no conoces la fuente de lo que te hace sentir este maldito sentimiento. ¿Entender ahora? Bueno, actualmente estoy pasando por ese sentimiento, solo que un millón de veces más intenso. Quiero rogar a los ojos frente a mí, en todas las posiciones posibles, que se apiaden de mí y me dejen. Pero no puedo moverme. Deja de moverte, se sentía como hace eones que estaba respirando. Yo estaba demasiado, agitado y rígido, lo cual es sorprendente porque este cuerpo debe haber estado acostumbrado a la extrema flexibilidad y movimientos debido al taijutsu. Después de lo que pareció una eternidad de tortura, la voz habló. ¿Cómo entraste aquí? Todavía no podía hablar. Habla niño, han pasado cientos de años desde que hablé con cualquiera de los seres vivos. Siéntete honrado de que quiera hablar contigo. Quería replicar que él barra ella barra a ello. Es un absunderé, pero sentí que no era una buena idea dadas las circunstancias en las que me encuentro. Habla, espera. Voy a superar mi aura. Tal vez fue demasiado para ti. Después de que los ojos pronunciaran esas palabras, sentí que me sacaron del ataúd que estaba enterrado bajo tierra conmigo vivo hola. Mi nombre es Aruka Inoue, hablé mansamente. Eso lo sé, chico. Después de todo, soy el dios que tu clan Inoue adora. He estado dentro de ti desde que eras un niño. ¿En realidad? Sí. Y eso es todo por las presentaciones, dime cómo llegaste aquí. Oig, a juzgar por su respuesta, no es tan fácil llegar aquí y lo hice por capricho. Joder, ¿cómo explica cómo llegué aquí? No es como si pudiera decir, bueno, he estado en el maldito vacío una vez, así que no fue gran cosa. Antes de que pudiera decir nada. Los ojos hablaron, HMM, sabía que estabas practicando mucho antes de que se supusiera que obtendrías poderes y lo hiciste incluso después de que no los obtuviste. Pero vaya chico, tu base se ve bien según los estándares humanos. Todavía no hablé. Buena base sólida para el cuerpo a través de alguna forma de arte, temperamento de acero y muchas más buenas cualidades. Sí, sí, eres un buen mocoso. No sé cuántos siglos han pasado desde que vi un Inoue que ha confiado. Solo en su propio cuerpo y poderes en lugar de esperar los poderes que están heredando. ¿Qué quieres decir? No pude evitar preguntar por qué como soy ahora, no sé nada sobre mi clan, excepto mi historia de fondo. Bueno, primero niño, déjame presentarme, de repente todo el fondo se iluminó y no pude evitar mirar a la entidad frente a mí con miedo y asombro. Imagen 1. Revisar los comentarios del párrafo Soy noir Knight. El dragón de Null, Voidy Knight. No pude hablar durante unos minutos. Oye, no me culpes, quiero decir, no todos los días uno ve un dragón. Y tenía que decir hombre, no sé cómo se siente el poder, pero podría sentir que es maldita mente poderoso. De hecho, estoy luchando por mantener la respiración debido a su aura que se está liberando, que supongo que no es ni una pizca de su poder. Empezó a dejar de liberar su aura y se sentó. Empezó a hablar, conocí a tus ancestros hace siglos, por pura coincidencia. Podrías llamarlo como un encuentro de pura coincidencia Porque yo vagaba por la tierra en mi forma reprimida Y mientras flotaba por las calles de tu país Me encontré con un chico en su adolescencia Luchando contra 10 demonios de clase media Él era tu antepasado y Inoue Ese chico no tenía mucho poder Cuando lo examiné y comencé a alejarme flotando Porque pensé por qué debería importarme Para un simple humano Terminé mi, vista, como puede llamarlo Y decidí comprobar qué le había pasado al tipo estaba apostando todo a que estaba picado, pero para mi sorpresa, vi a los 10 demonios que vi. Antes y más 5 demonios de clase media tirados en el suelo en medio de ellos, estaba el tipo que pensé que perdería, todos ensangrentados y casi al borde del desmayo. No pude quedarme quieto y fui hacia él y le pregunté por qué no huía. Quiero decir, la situación está claramente en su contra y con sus poderes, no esperaba que peleara y, peor aún, ganara. ¿Y sabes lo que dijo? Estos tipos se aprovecharon de mí porque pensaron que solo era un humano sin importancia. Y sí, no soy un tipo importante, pero quiero demostrar que incluso sin haber nacido sin talento ni poderes, uno todavía podía derrotar a los que nacieron con él. Y adivinen lo que acabo de hacer. Y estos tipos se burlaron de mis padres, de modo que su vida estaba a punto de terminar de todos modos, y se desmayó.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 No pude hablar durante unos minutos. Y eso fue porque lo entendí, y porque... Me hizo recordar a mí yo más joven. Espera, ¿qué me...? Estaba a punto de decir pero luego me di cuenta. Sí, chico, nací sin poderes cuando también nací. Aunque los dragones nacen con poderes naturales, yo era una excepción. No tenía poder, era débil. Ni siquiera tenía la fuerza natural de un dragón. Fui intimidado y se burlaron. Mis propios padres tuvieron que sufrir por eso. ¿Y adivinen lo que hice? Fui a los confines del universo para entrenar. Con mi cuerpo débil, entrené en condiciones extremas y me volví lo suficientemente poderoso como para convertirme en una entidad y me convertí en el dueño de los dominios que tengo ahora. Todo mi clan me miró con puro miedo cuando regresé. En ese momento, los dragones celestiales Albion, Dry, Tiamat y todos no se llamaban los dragones celestiales o los Dragon Kings. No quería entrometerme en ninguno de los asuntos del mundo sobrenatural, así que decidí residir en mi dominio. Y después de siglos, conocí a tu antepasado que se parecía a mí mismo. Lo sané y cuando despertó, le di mis bendiciones. No solo porque se parecía a mí, sino porque mentalmente era más fuerte que yo de lo que yo era cuando tenía su edad. Y se volvió más fuerte, y comenzó para hacer que su clan me adore. Vaya, esto está más allá de mi imaginación. Quiero decir, tenía un concepto para el juego, pero esta historia de fondo es buena. Empezó a hablar de nuevo. Observé a su clan durante siglos. Al principio, estaban entrenando sus cuerpos y mentes junto con mis bendiciones. Estaba feliz, porque sentí que mi ideología estaba marcando una gran diferencia para la gente, a pesar de que solo son humanos. Pero a medida que pasó el tiempo, se volvieron arrogantes. Pensaron que el poder les era dado, porque todos obtuvieron poder sin ninguna dificultad. Las bendiciones están en su gen, que fue transmitido por la persona a quien yo respetaba, así que tengo sin intención de retirarlo solo porque estaba molesto por ellos. Oig, oh, así que esta es la historia de fondo de mi clan. Y hombre, papá hizo un buen trabajo con la historia. Pero había una cosa que no entiendo. Tengo una duda. ¿Por qué resides en mí? Quiero decir que no podría importarme menos porque el dragón reside en mí. Y eso es porque yo lo perdí. Pero estas historias suenan tan geniales que quiero escuchar más. Sí, todavía no he perdido mi creador de juegos y mis tendencias otaku. Eso es simple, chico. En realidad no estoy adentro, es más como si mi presencia estuviera dentro de ti. Y por qué estoy adentro, eso es porque tú también te pareces a ese tipo. Trabajador y entrenado duro a pesar de que sabías que lo harías Obtener poderes También resido en tus ancestros anteriores, pero todo lo que querían era poder Querían aprovechar todos mis poderes a la vez, para poder ser la cima del mundo Por supuesto, eso los mató y yo no No siento ni un poco de culpa Pero eres diferente, entrenaste porque solo querías ser un buen hijo para tus padres Los amas y quieres que se sientan orgullosos Considerándolo todo, es pura casualidad que resida en ti. No tienes la codicia del poder como tus antepasados, lo cual es bueno porque si tuvieras esas tendencias, no estarías hablando conmigo ahora. O, oh, no estarías hablando en absoluto. Eh, ¿cuál es esa historia de fondo? Realmente desearía nunca haberla escuchado. Pensé que tenía algún linaje especial de otros o historia, para que el dragón viviera en mí. Pero es pura casualidad, y me habrían matado si fuera codicioso. No es que lo sea, pero no se siente tan bien escucharlo también. Y eso es todo chico, mi historia de fondo. Entonces, dime por qué estás aquí ahora. Mierda, este tipo no lo olvidó. Bueno, digamos la verdad, no es que me vaya a matar, ¿verdad? Team skip después de la historia de Aruka, completé la historia. Bueno, no dije cómo quería reencarnar en este mundo o cómo creé literalmente este dragón. Solo le dije que me despertaron de repente en este mundo y también le conté sobre el sistema que me ayudó a hablar con el dragón. Interesante. ¿Otro mundo, eh? Bueno, dejando todo a un lado. Lo que vas a hacer a partir de ahora. Como estás ahora, puedes desbloquear mis poderes, pero también tienes que pasar por un entrenamiento riguroso para que puedas mantener mi poder. Bueno, primero, quiero vivir una vida en paz. Espera, no es la paz lo que buscan esos ingenuos protagonistas. ¿Qué diablos es el punto de reencarnarse en este mundo y decir, paz para todos? Quiero pelear, pero no esas peleas sin sentido que Albion y Drake tuvieron durante siglos. Quiero pelear por mis seres queridos y mi gente. Y también quiero entrometerme en algunos incidentes que van a suceder en este mundo. HMM, interesante. Déjame ver qué harás. Esta es la primera vez que tengo a una persona como mi portador de poder. Y tan pronto como esas palabras salieron de su boca, sentí que mi cuerpo fue absorbido por una